Odilín Morel asegura que el país no va por buen camino al momento que señaló que no puede ser posible que en menos de 72 horas se produzcan unos nueve hechos violentos en una nación tan pequeña como la República Dominicana llamó a las autoridades a tomar carta en este asunto Es desesperante si sí, la situación que vive el país en este momento un Colombia o un México cualquiera donde en menos de 72 horas, más de 8 muertos. Y nosotros decimos, y las autoridades y los funcionarios y el gobierno, ¿qué está haciendo para detener esta ola de atraco, esta ola de asalto, esta ola de asesinato, muchas veces, eh, familiares, por cualquier quítame tapada, ve a matar que van. O sea, aquí la justicia eh, no está eh, desempeñando el rol que debe desempeñar. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.